Talisman Chamber, a holy place that evil cannot enter. Activating the warp bottles opens gateways to these ancient sanctuaries. Your quest will require you to locate five sacred talismans. The talismans will grant you immunity from certain types of danger and allow you access to new areas that must be explored. The spirits that watch over these chambers will require an offering of a mystical evil power before a talisman can be secured. Ok, talismanes que te ayudarán A, a tener cierta, ciertas habilidades Durante un pequeño tiempo Y aquí lo chistoso es que Si te, posicion si te posicionabas en el fuego Te, te, te quemaba Ahí está eh. Ok ya nos vamos, regresamos. Pero estos portales, lo chistoso es que también te, te wow Te enviaban hacia. Excelente. Ah, ya vieron por acá esto ni me acordaba ¿eh? pero de hecho, de hecho no sé qué, qué, qué rayos fíjense ¿Qué, qué el mapa no los mapas todos chafos ah ya me acordé que hay que regresarse creo Sí, sí, sí, porque me faltó esto Esto ya está Aquí El tech ball, claro ¿Cómo era? este ¿Cómo fue que descubrí que se podía utilizar esta chingadera? Ya se me olvidó Ya se me olvidó, voy a tener que ver en opciones En teclas Visor, telescopio, aumentar son X, aquí está, X y Z No, ¿qué pedo? Rec, ¿qué, qué pedo? No, no, no, Ah, es con, con el Sí, sí, con el botón izquierdo Y ahora sí, con X y Z Este era uno de los castrosos Boom. Acá había otro. Hubiera sido más fácil si, si hubieran puesto con el zoom, con este. Con, con la ruedita del mouse el, para el zoom, coño, de veras que la cagaron ahí. Eh, sí se podría cambiar, pero. Qué hueva, ¿no? De, de, de cambiarle todos los controles. Para no gastar. la madre! ¡No mames! Esto no lo hacía el, el, el truco original, que yo sepa, tenía cierto tiempo de, de, de, de pausa, no te tiraba dum, dum, dun dum, dum, dun, dun, dun, dun, dun, dun, el, el, los disparos, no te, no te hacía eso. O sea, no te disparaba tan salvajemente, Ahí Así se pasaron de, de, de, de pendejos No mamen O sea, está, está difícil porque los muy estúpidos no le pusieron el zoom con la rueda del mouse Lo cual dificulta bastante, bastante la, el zoom de Esa manada, coño, de veras A ver Un zoom, zoom. sor telescópico No, mierda sor telescópico ¿De, de, de rpu no. Ching es madre. ¿Qué verga es de, de, de pad up? No. ¿Qué okay, la ching? Tampoco Ay. es. ¿Qué es el de, de pad up? De pad down. Ay. okay. Ay. No. ¿Qué huevos? Ay que madre es el uh, no tiene para hijos de su puta madre no mame no le pusieron este predeterminados caro. no le pusieron estos pendejos no le pusieron para para predeterminado o sea, para regresar. Hijos de su puta madre. La cagaron, eh. La cagaron horrible. ¿eh? En el con los controles. ¿Sí? No. No mames. No, no hay opción para. Volver a ponerlo todo predeterminado. Y no sé qué madre es el de pad up. De pad down. Que es eso de pad up. Di. Hijo de puta, Mouse, ex, ah, de pad. Uh, no bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque la verdad no, no sé ni qué. Ya una vez que de configure bien, pues continuamos. Y pues esto ha sido, ha sido todo en, por este primer primer capítulo. que realmente quería hacerlo todo de corrido el capítulo. Bueno a lo mejor y sí, a lo mejor lo edito y, y lo pego todo, ¿no? Pero ahorita lo voy a tener que pausar voy a guardar nada más la partida sí, sí. Sí. y ahora sí